Hola amigos del pescador, bueno, ¿cómo están en esta ocasión? Eh, vamos a mostrarle, ahora que estamos en la puerta de la temporada, unas cañitas de Pejerrey, diferentes calidades, diferentes marcas, diferentes materiales. Bueno, primero empezar a mostrarle un combito muy conocido en el tiempo, ya viene eh, hace un par de años, que es el combo FX. La caña FX en 4 ,10 metros 10 para salir multifilamento. La verdad que queda cerrada en varios tramos, por lo que queda cómoda para llevar. Y en esta ocasión viene acompañado un reel FX3000. Es un risito de tres alemanes, carretel metálico, manija de metal. La verdad que es muy buena calidad. Es un reel que lo pueden usar en esta ocasión para el pejerrey o se lo sacan y lo usan para una pesca variada. Eso no habría ningún problema. Es un reel, la verdad que, excelente, excelente calidad. De la marca Lexus. Este modelo por ejemplo en particular es una caña que se puede usar con el rotativo, trae varias cantidades de pasadilos y deporte de chico. Lo bueno de este modelo por ejemplo es que viene con orden en los pasadilos, lo cual hace que el, el tramo superior no se encastre en el tramo inferior. Algún modelo por ejemplo ya de contra en el tiempo la sojón de Shimano clásico de, de la línea Shimano, la verdad que es muy buena calidad, se usa mucho en el río de la plata, en, el, en laguna. Este es un modelo por ejemplo más corto de la marca Shimano, el modelo alivio, eh, viene en 360, viene con esta funda la verdad es transformada muy linda para proteger los pasajeros. En la marca Caster, un modelo aliviano, es una caña de 4 metros pero es fina y tiene buena, eh, buena rigidez, por lo que muchas veces quieren una caña livianita y dura, está muy buena. Un modelito, por ejemplo, de la marca Star Son de los primeros modelos de cañas telescópicas de Pejerrey que sacaron El modelo Elite Son cañas potentes, cañas como para el río de la plata, la verdad que están muy buenas Un modelito de bando, este es súper conocido, la flecha de plata de bando en 4 metros eh, Caña de grafito también, como lo mencionábamos antes Este es un modelo que también se usa con, con reel rotativo, la verdad que está, está muy bueno Un modelito de la marca Redfish Este modelo, por ejemplo, es en fibra de vidrio para aquel que quiere una caña un poco más accesible eh, Esta es una linda caña Que viene con papelos para multifilamento Y a un precio menor a una de las FITREO Para aquel que quiere arrancar, a veces son opciones muy buenas eh, En cuanto a calidad y el precio Algún modelo de la marca Surge, por ejemplo En este caso, este es el modelo lisa 430 Hay muchos que la usan también para pescar lisa por la potencia Hay gente que la busca para el río de la plata Por usar con bollas grandes O también una caña versátil que le va a quedar para pescar lisa que es un pescado super potente. Y hace poquito nos entraron varios modelos de Marta Flonda. En este caso acá tenemos la damara en 4 metros, la Damara entre 360, el modelo Lake, la verdad que son cañas de grafito que entraron a un precio promocional. Eh, no se la pierdan. Es una tanda que, que no sabemos allá si hemos de conseguir, así que estaría muy bueno que aprovechen las, las ofertas. Saben que siempre abonando en efectivo van a tener un 15% de descuento. Traerle dos modelitos. Este es de la marca Flounder, como lo mencionamos, es el modelo azul profundo Es una caña de pejerrey de en tres tramos Que viene con un puntero macizo intercambiable de otra rigidez Para aquel que quiere tener distintas opciones La verdad que son cañas que tienen buena potencia, podés tirar un plamito más pesado eh, Y son cañas super livianas Para aquel que reniega con las cañas telescópicas, que no les gusta telescópicas Está muy bueno el sistema de tres tramos, en grafito y también tenemos una que entró hace poquito, que es el mismo sistema caña de tres tramos pero en fibra de vidrio la verdad es una caña súper liviana está muy buena para que quiere pescar de en laguna y quiere pescar de costa la verdad que está muy buena porque es una caña de, en la, la mano súper liviana esta viene con terminación en corcho y goma eva pasadilos para filamento también y en este caso esta viene con tres punteras intercambiables que cosa ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla nos pueden escribir por whatsapp, por facebook, por email, eh, por instagram eh, tenemos varios medios de contacto Estamos en Morón, ya lo saben, así que bueno, cualquiera nos escriben por alguna marca especial, algún modelo especial, Al algún largo, tenemos cañas telescópicas cortitas como para peces a partir de 2 metros 10, 240, 270, 3 metros, la verdad que hay mucha variedad para el que le quiera usar. Desde líneas paternoster, la línea de dos boyas, tres bollas y hasta tres bollas de gotera que a veces usan cañas de 4.30, 4.50, la verdad que tenemos mucha variedad, así que bueno, cualquier cosa ya saben, nos escriben, tienen nuestros datos, así que los esperamos.